Vamos a arrancar con, este, con uno de los temas, ya les digo, que no tiene que ver con electrónica ni con Arduino, sino que tiene que ver con cómo las computadoras se manejan con la información. Y esto tiene que ver con la codificación. Eh, cómo se codifica información. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Por qué? Bueno, básicamente, porque una computadora es una máquina que lo, que sabe, lo único que sabe que hacer es operar en sistema binario. Y el sistema binario es maravilloso, pero para algunas cosas es insuficiente. Lo que digo es, el sistema binario es un sistema de numeración que termina representando números sin signo. ¿sí? Para lo único que sirve es para representar números sin signo, el sistema en sí mismo. Con esto no quiero decir que no puedo representar números negativos con sistema binario ni mucho menos, porque de hecho ustedes en el curso de ingreso lo hicieron, y cómo, cómo representás un negativo en sistema binario o en cualquier otro sistema de numeración, poniéndole el signo menos adelante. Pero si yo pienso en, la, en las unidades de memoria, en los procesadores y demás cuestiones, no tienen un espacio en la memoria para elegir si voy a poner un número positivo o un número negativo. No tienen cómo indicar el signo de un número. Solo tiene la capacidad de manejar con unos y ceros, o sea, es exclusivamente binaria. Y la información de la, represent y la representación de la información, a veces, si yo solamente puedo representar números, la computadora en sí me termina siendo una herramienta, digamos, este, mucho más limitada en sus capacidades que lo que realmente es hoy. Lo que digo es, si la computadora solo tuviera la posibilidad de trabajar con números, sería una calculadora, no sería una, una computadora. Entonces, este, o no sería una computadora como nosotros la conocemos, o un sistema como el que nosotros conocemos. Entonces aparecen distintos medios y mecanismos de decodific decodificación para hacer que la información se transforme, de un tipo en otro. Es decir, que exista un número binario que representa caracteres alfanuméricos que existan números binarios que representen números negativos, que existan números binarios que representen otras cosas, por ejemplo, imágenes, puntos de distintos colores y demás. Ahora, para todo ello hay que ponerse de acuerdo previamente. Lo que digo es, el mismo valor binario tiene que representar la misma letra o el mismo carácter especial para todo el mundo, porque si no mi código de caracteres especiales no me sirve para nada. Es decir, si yo no tengo la capacidad de ponerme de acuerdo con este, con, eh, con quién me voy a intercomunicar, entonces mi código no sirve para nada. Esa es un poco la idea. Ahí aparecieron distintos códigos, uno de los cuales, el más famoso de todos al día de hoy, porque es el que se usa en las computadoras o lo que usan la mayoría de los sistemas actuales, es un código de caracteres alfanumérico que se conoce con el nombre de ASCII. ASCII, a pesar de que si ustedes lo leen, eh, es, si ustedes leen eso que está ahí entre paréntesis, se leería ASCII, está bien, en español, pero esa traducción se, eh, se conoce o se lee como ASCII. Así es como el mundo... Este, reconoce ese, ese código y es un código alfanumérico ¿sí? creado por la por un, este, por un ente norteamericano, un ente estadounidense. Bueno, y la sigla ASCII viene de esa sigla que está ahí escrita en inglés, American Standard Code for Information Interchange, es decir... Código estándar americano para intercambio de información, eso es lo que significa esa sigla, esa sigla ASCII Y es un eh, sistema de caracteres que en origen estaba hecho con 7 bits, 7 números binarios ¿sí? Un código binario que en origen tenía 128 combinaciones posibles Y que luego con el tiempo migró hacia uno de 256, como vamos a ver un poquito más adelante Representa una serie de caracteres de control Control para impresión, en realidad, porque cuando esto se creó se usaba para impresión. Después también sirve, por supuesto, para imprimir en el monitor, no solo para imprimir en una impresora. Y eh, algunos caracteres imprimibles, o la mayoría de los caracteres imprimibles. En el año 1981 eh, aparece lo que se conoce no sé, como Extended ASCII o, o ASCII Extendido, que tiene 8 bits, en lugar de tener 7, por lo tanto, en lugar de tener 128 combinaciones posibles... Como, como era el original que vemos acá, esto en lugar de ser 2 a la 7 pasó a ser 2 a la 8, por lo tanto tiene 256. Bueno, ahí agregué, se pronuncia ASCII para que alguna vez lo vean, no sé si lo tenían, lo conocían, pero para que alguna vez por lo menos lo puedan eh, conocer. ¿Sí? Los códigos caracteres de control van del 0 al 31, ¿sí? como los ven ahí en la izquierda, y el 127 que es el, el borrar, el, el suprimir, también es un código de, de control. ¿Sí? Luego vienen todos los caracteres imprimibles entre el 32 y el 126, esto es un, no sé si se está entendiendo o estoy yendo muy rápido, pero un número, por ejemplo, 41 en decimal traducido al código ASCII es un paréntesis cerrándose. Si yo quiero escribir una letra A o guardar en una memoria un valor que es alfanumérico A, en realidad la memoria, si lo guarda en ASCII, no se puede guardar la letra A. Por lo tanto, se guarda un número. Si ese número está codificando en ASCII a la letra A, se guarda el 65. Y si está codificando a la letra A minúscula, se guarda el 97. ¿Se entiende la idea? De eso se trata. Es decir, ¿qué representa este 65? Nada, es un número 65. Ahora, si yo digo, ojo que ese 65 es un código ASCII, está representando una A. ¿Está bien? Esa es la idea. Bien. Bien. Y bueno, eh, el ASCII extendido, el estándar que usamos nosotros, se llama además página de código 437 y ahí están todos los caracteres entre el 128 y el 255. Este que se creó en esta época fue para incluir un montón de caracteres acentuados de un montón de idiomas distintos, por ejemplo el español entre ellos, sí. Que el ASCII original no tenía, porque en inglés no existe la tilde, digamos, y el acento pero no el tilde, entonces como el código original era un código inglés, o un código mejor dicho norteamericano que habla inglés, este, por esa razón no tenía los, los, este, los caracteres... Con tilde. Y fíjense que ya en el código extendido aparece, sí, aparece la ñ, eso iba a decir justamente. Aparece la ñ, aparecen letras de algunos eh, otros idiomas que nosotros tampoco tenemos, como por ejemplo esta que es del portugués y del francés. Hay acentos del francés y del portugués, como este que ven atrás. Están los acentos, bueno, están las, las diéresis. Hay un montón de caracteres y algunos muy humildes caracteres gráficos que en una época. Era lo único que existía en los equipos que eran solo de texto. Bien. Existen otros códigos, ¿sí? Eh, este era un código de, de IBM, Extended Binary Code, Decimal Inter Interchange Code. Era una, una especie de, digamos, de, de, de contra respecto al código ASCII, inventado por IBM. Este era particular de IBM. Ahí está cómo se pronuncia. Se lo es la pronunciación, y ahí este, está la tabla de cómo era ese código. Fíjense que estos, estos caracteres estaban en otra posición. Es decir, el, la A no era un 65, sino que era un C1 en hexadecimal. Para los que no lo tengan fresco, en el ASCII el 65 decimal es el 41 en hexadecimal. Entonces, este, eran códigos distintos y eso hacía que las computadoras no fueran eh, compatibles entre sí, justamente porque tenían en principio un problema de código, es decir, estaban codificadas distintas y eso traía problemas gravísimos. ¿sí? Pero bueno, se lo, usaba, se lo usó durante bastante tiempo. La primer PC, que no sé si ustedes saben o no, pero si ya leyeron el apunte de de historia y estructura de las computadoras, habrán leído que es una, que era de IBM, y traía, venía con hablo de la primer PC, ¿no? De la primer computadora fabricada por allá por los años 50, pero la primer PC fabricada en el 1982, venía con este código, con el IBQIC, en lugar de el, este, del, ASCII o del, ASCII, del ASCII extendido. Bien, eso en cuanto a códigos alfanuméricos. Y en cuanto a códigos numéricos, existen dos códigos que en una época fueron de muchísima utilidad. ¿sí? Eh, un código que se llamaba BCD, Binary Coded Decimals, ¿sí? decimales codificados en binario. Y básicamente era lo mismo que el binario nativo, pero solo existen del 0 al 9. Es decir, vieron que en el binario, después de este 9 vendría el 1010, ese no es válido. ¿sí? El código 1010 no es válido, por supuesto. En el BCD, pero tiene una particularidad y es que en un byte, ustedes saben que un byte es una colección de 8 bits, ¿sí? Y lo que tiene de particular el BCD es que en un byte yo puedo poner dos dígitos, ¿sí? Dos dígitos decimales. Si yo quisiera, nuevamente, vamos a mi blog de notas, ¿no? Perdón. Si yo... Quisiera, por ejemplo, escribir un 95 en BCD, lo que tendría que hacer es 1001 y el 5 es 0101. Y eso, esta parte es el 5, la parte de adelante es el 9, y esto es un 95 expresado en BCD. Algunas calculadoras bastante antiguas resolvían los problemas en BCD. Hoy ya no lo hacen más en BCD, lo hacen en binario directamente. Y algunos microprocesadores en una época también de la tecnología, este, utilizaban o tenían la posibilidad de operar en BCD. ¿sí? Después se dejó medio de lado. Y otro código que fue muy útil durante mucho tiempo, también quedó obsoleto, se, conoce, se conocía y se lo conoce como exceso de 3 o excess 3, ¿sí? y tenía una particularidad y es que es autocomplementario en decimal. Eh, eh, que sea autocomplementario en, de, en, en cualquier sistema de numeración Quiere decir lo siguiente, fíjense si yo busco, eso Se llama exceso de 3 porque al valor binario se le suma 3 Y eso te da como resultado el código Por ejemplo, si al 0 le sumo 3, obviamente obtengo un 3 Y esto, que es el 0 en exceso 3, es un 3 en binario ¿Está bien? Eso quiere decir eso quiere decir el exceso 3. Y que sea autocomplementario en, en decimal, quiere decir que si vos calculás el complemento de un número, obtenés como resultado 9. Fíjense. ¿Qué es el complemento? Es cambiar todos los bits. Si yo agarro este 6, ¿sí? 1, 0, 0, 1, y le cambio todos los bits por 0, 1, 1, 0, voy al 3. 6 más 3, 9. La suma de cualquiera de estos dos dígitos que ve como resultado, 9 es 4 unos. 8 es 1011. Si le sumo este 1, 1111. Bueno, entonces eh, tenía esa particularidad. Otro código en desuso, o mejor dicho, que no lo vamos a usar nosotros y que no se usa tampoco este, en lenguajes de alto nivel prácticamente para nada. Solo se los muestro. ¿Sí? Para que sepan de su existencia. Eh, esto como para contarles más o menos de qué se trataban los distintos códigos. Luego, otro problema fundamental es cómo representar números negativos en una memoria. Porque digo, eh, en, una, este, en una celda de memoria, yo puedo almacenar unos y ceros. Lo único que puedo almacenar son unos y ceros. El problema es cómo hago para representar números negativos. Y son imprescindibles poder representar números negativos. Para eso existen tres métodos, o existen más, existen tres, vamos a ver nosotros, ¿sí? eh, para poder digamos, definir eh, dónde o cómo representamos un número negativo. La más simple de todas es la primera, es signo magnitud, es utilizar un bit para que signifique el signo. Básicamente, fíjense, dice, bueno, ahí está escrito como para que esto ya después les quede a modo de mini apunte, digamos, pero consiste en usar el bit más significativo para designar el signo de la, del número en cuestión. Fíjense, yo acá tengo el número 39 codificado en binario, si ustedes agarran una calculadora y esto que está acá escrito en negro lo pasan a decimal, es un 39. Y el menos 39 es exactamente igual, pero con un 1 en el bit más significativo. Eso es en una... Este, unidad de memoria que ocupe un byte ¿Sí? en algunos lenguajes de programación medio antiguos eso era un char hoy ni siquiera eso es un char ¿Sí? pero si yo en, una, en un byte quiero guardar un número que tenga signo es decir, que pueda ser positivo o que pueda ser negativo el bit más significativo, el 7, o sea, el bit 7, el más pesado de todos, es el que representa al signo. El 0 representa que el número es positivo, el 1 representa que el número es negativo. ¿sí? La ubicación del signo, en realidad, depende del tamaño de la variable. Ustedes ya vieron en programación, imagino, variables de distintos tipos, y por lo tanto variables de distintos tamaños, que ocupan distinta cantidad de espacio en la memoria. ¿Sí? Lo que, acabo de, lo que tengo ahí representado en la, en la diapositiva que ustedes están viendo abajo de todo, es el mismo número 39, y por supuesto el mismo menos 39, este guardado en 8 bits, y este guardado en una variable de 16 bits. Fíjense que es lo mismo, siempre el, signo, el bit más significativo es el que cambia de signo. ¿Está bien? Bien. Dicen, no entiendo cómo haces para reconocer que eso es un signo. En realidad es una convención, nuevamente es un código. Tenemos que decir, ponernos de acuerdo y decir, señores, ¿cómo vamos a hacer para decir que un número es negativo o que un número es positivo? Bueno, vamos a agarrar el número y si el bit de adelante de todo, se llama bit más significativo, ¿no? Está escrito por acá, bit más significativo. ¿Por qué más significativo? Porque es el más pesado. Si ese bit es un 0, el número es negativo. Si ese bit es un 1, el número es positivo. Pero hay que estar plenamente de acuerdo. Fíjense lo siguiente. Hay un 1 acá que me está mal. No, va acá, va acá. Tiene razón. Vamos a corregirlo ya mismo. Acá. Esto acá debería haber sido un 0. No, un igual, un 0. Y esto acá debería haber sido un 1. Sí, tiene razón. Ahí está. Gracias. Bueno, les decía, si yo agarro este número, este, en binario, en binario, y le digo 1010 0111, ¿sí? Fíjense que este 1010 0111, este, es este mismo. ¿Está bien? Y cuando lo paso a decimal, no me pone un menos 39. ¿Por qué no me pone un menos 39? Porque la calculadora no está usando el mismo código que yo. La calculadora no usa signo magnitud. Si yo me pongo en decimal y le pongo el valor menos 39, menos 39, cuando lo paso a binario me devuelve todo ese choclazo que dentro de un ratito vamos a ver qué es. ¿Cómo hago para determinar que ese es un... Este, un número negativo no lo es. Sí, es una convención en la que todo el mundo se pone de acuerdo para definir cómo se escribe un número negativo. Todos los, todos los sistemas de representación de números negativos tienen una particularidad y es que dividen al menos por dos la cantidad de... Lo que quiero decir es, en un byte sin signo, yo puedo guardar un número entre el 0 y el 255. En un byte con signo, yo puedo guardar entre el 127 y el menos 127. Es decir, corro, por supuesto, ¿no? Porque estoy perdiendo el bit más significativo para usarlo para el signo. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Es decir, en realidad no es que pierdo la mitad de los valores. La cantidad de valores es la misma, pero la tengo entre positivos y negativos. Eso le pasa a signo magnitud y a todos los sistemas de numeración de, de, que se utilizan para representar, Números negativos. Bien. El sistema este tiene algunos problemas, el de signo magnitud, y algunas ventajas. La primera ventaja es que es muy fácil de generar, y es la única. Es agarrar el bit más significativo y cambiarle el valor. Es como ponerle la rayita adelante, casi. ¿Está bien? Para determinar a un número negativo. Pero el problema es que no es un código con el que se puedan hacer operaciones. ¿sí? Y el otro problema... Y ahí, bueno, ahí se ve cuál es el problema ese, que no se pueden hacer operaciones. Fíjense que si yo agarro el 39 y al 39 le sumo el menos 39, me da como resultado menos 102. Y me tendría que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y si agarro el 23 y le sumo el 119, me da como resultado menos 14. También está mal. Y eso, entre otras cosas, es por la doble codificación que tiene el cero. Porque este número es el cero, pero este número también es el cero. Hay dos códigos distintos para representar al cero. Y no se desborda. El problema es que este no se desbordó, entonces el signo no se me fue. Entonces, el, el, medio, perdón, el sistema de signo magnitud es muy simple... Muy fácil de generar, porque, de generar adentro de, una, de un microprocesador, porque básicamente hay que cambiarle un bit, pero tiene un problemón y es que no me sirve para hacer cuentas, que es para lo único que quiero un sistema de numeración adentro de una PC. ¿Sí? Entonces a alguien se le ocurrió el complemento a 1. El complemento a 1... En realidad es otro código que ahora voy a mostrarles que, que nos sirve para operar, pero que se lo, eh, tiene importan, vital importancia porque es la base para calcular el complemento a 2, que es el que viene después y es el que sí vamos a usar. Fíjense, complemento a 1 consiste en complementar a uno todos los bits del número para transformarlo en su negativo. De manera que el bit más significativo nuevamente designa el signo. O sea... Bueno, y abajo explica qué significa complementar a uno. Complementar a la unidad significa sumarle a cada bit lo que le falta para transformarse en un 1. O lo que resulta igual, cambiar unos por ceros y ceros por unos. ¿Sí? Es decir, al 1, ¿cuánto le falta para transformarse en un 1? Un 0. Y a los ceros, ¿cuánto le faltan para transformarse en un 1? Un 1. Eso es complementar a uno. Pero dicho en español más fácil... Todos los unos lo cambio por cero y todos los ceros los cambio por uno. Eso es complementar a uno. ¿Está bien? Ahora bien, si el número era positivo, es decir, yo tenía un cero en el primer, en el primer, este, en el primer bit, en el más significativo, como cuando lo complemento paso a uno, también el bit más significativo representa el signo. Ojo, porque hay una diferencia importante entre el signo magnitud que vimos antes y el complemento a 1 que estamos hablando ahora. Lo que quiero decir es, en tanto en signo magnitud como en complemento a 1, resulta que el 0 representa positivo en el bit más significativo, y el 1 representa negativo en el bit más significativo. Pero eso no quiere decir que es lo único que haya que hacer. En el signo magnitud sí es lo único que hay que hacer. En el complemento hay que cambiarlos todos. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama complementar a uno. O eso es, o eso significa complementar a uno. Bien. Características del complemento a uno. También es fácil de generar. Porque yo agarrar bit a bit y cambiarle el estado, lo puedo hacer en casi cualquier lenguaje de programación. Lo segundo, otra vez es un problema, con un código con el que no puedo operar, porque si bien ahora... La cuenta de hacer 39 menos 39 me devuelve un 0, que está bien. ¿Sí? Que está bien. El menos 23 más 119 me devuelve un 95, cuando en realidad me tendría que devolver un 96. Vuelvo a agarrar la calculadora para mostrarlo esto. ¿Sí? 119 menos 23 es 96, y esto me da como resultado 95, ¿está bien? Si yo ahora vuelvo a la de programador y hago 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, y lo paso a decimal, eso es un 95. Entonces, el complemento a 1 también falla en el cálculo, ¿sí? Lo que pasa es que el complemento a 1 falla en el cálculo pura y exclusivamente, pura y exclusivamente... Porque existe doble codificación en el cero. Es decir, cuando cambia de signo es en el único lugar en el que falla. Excepto que caiga en el cero. Por eso esta cuenta estaba bien. Porque el cero es o todos ceros o todos uno. Porque el cero no tiene signo. Por lo tanto es válido cualquiera de esos dos. ¿Está bien? Por eso es importante que la representación de números negativos funcione bien. Porque es la única manera que tiene el sistema de resolver una resta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que hice acá para comprobar esto fue agarré el 23 en decimal, lo pasé a binario, y después lo completé con 8, 8 bits, ¿no? La calculadora de Windows no los pone porque los ceros adelante no tienen valor, pero si lo miran acá en byte, si lo miran acá abajo en byte, acá van a ver que yo tengo 0001 y acá hice 1110, los cambié todos, 0111. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Es decir, esto, agarré un 23 y por complemento a 1 lo pasé a menos 23. Si el, si el sistema de representación de complemento a 1 me hubiese permitido directamente operar, cuando yo hago esta cuenta, el resultado me tendría que haber devuelto un 96. Ahora, lo que digo es, volviendo a tu pregunta, si yo el 23 lo paso a menos 23 en 16 bits, lo único que cambia es que acá vienen un montón de unos adelantes, porque vos fijaste en la calculadora que acá termina el 23 en 8 bits y acá termina el 23 en 16 bits. Por lo tanto, ¿qué habría cambiado? Que todos estos eran, todos estos ceros habrían sido unos acá adelante y por lo tanto todos estos ceros hubiesen sido ceros adelante, o sea que acá habría tenido un montón de unos adelante, pero hubiese sido igual a un 95, o un número menos, no sé cuánto. ¿Me expliqué? Bueno, y existe la doble eh, codificación para el cero. Ahí es donde aparece el complemento A2. Todo esto que yo digo aparece, se descubre, se inventa, en realidad está todo demostrado matemáticamente, cosa que nosotros no vamos a hacer. Pero básicamente el complemento A2 eh, obtiene el nombre de la forma de crearlo. Y se llama complemento A2 porque es, se obtiene sumándole un 1 al número en complemento en, A1. Es decir, agarro un número cualquiera, yo tengo 39. Quiero obtener el menos 39, lo que tengo que hacer es el 39 con el complemento a 1. Y a eso le sumo un 1. Vuelvo a la diapositiva anterior. Y en la diapositiva anterior, que este era mi número en complemento a 1, vuelvo al Word para, tomarlo, para usarlo de, de, de bloc de notas. ¿sí? Tengo 1, 1, 0, 1, 1, 0. 0, 1 toqué pero esto no iba ahí ¿Sí? ese era mi menos 39 en complemento a 1 ¿Sí? si yo lo quiero escribir en complemento a 2 lo que tengo que hacer es sumarle un 1 a este que está acá lo que tengo que hacer es sumarle un 1. O sea, este hecho es el 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Sumarle 1 a este. Bueno, eh, lo que les decía que básicamente es tomar el número, tomar el número este, así, el 39. Vuelvo al word, al 39. Si yo lo quiero escribir, como, si yo tengo el número 39 en binario, es el 00100111, ¿OK? Bien. Quiero escribir el menos 39. Si lo quiero hacer en signo magnitud, ¿qué hago? Hago el primer bit, que era el 0. Este 0 lo paso a 1. Con eso lo transformo en un menos 39. Esto es un 39. Si yo hago el 10100111, esto es un menos 39 en signo magnitud. Si yo hago 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, esto es un menos 39 en complemento a 1. ¿Sí? Ah, estaba bien, lo corregí innecesariamente. Y si ahora al complemento a 1 le sumo 1... Es un 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y esto es un menos 39 en complemento a 2. De eso se trata. Así que vamos a corregir esto como iba. Y fíjense ahora que si yo vuelvo a tomar la calculadora. Vuelvo a tomar la calculadora. Y escribo el menos 39 en decimal y le pido 39 en decimal y le pido que me lo pase a binario. ¿Qué hace la máquina? Bueno, fíjense que esta parte, esta parte de acá, no sé si la llegan a ver, es exactamente igual a esta parte de acá. ¿Está bien? La única diferencia que en la calculadora de Windows tiene un montón de ceros más adelante porque los números los escribe en 64 bits. ¿Ven que van del bit 0 al bit 63 en la calculadora? Entonces, como ocupa 64 valores, 64 bits, tiene un montón de unos más adelante. Si yo este valor en vez de 16 lo hubiese hecho en 32, tendría 16 unos más acá adelante. ¿Sí? ¿Por qué la calculadora usa complemento a 2? y porque la calculadora es el único método de representación de números negativos que me permite realizar restas mediante el método de la suma. Porque es el único, me, el único sistema operable. Bien. No existe doble codificación para el cero. Fíjense que si yo agarro el cero, lo paso a complemento a 1 y le sumo 1, vuelvo a este. Por lo tanto, el cero... Si yo quisiera inventar el menos 0, que sería agarrar el 0, pasarlo todo a 1 para complementarlo a 1 y sumarle un 1, vuelvo a obtener el mismo número. Entonces no existe la doble codificación. El 0 es solo el 0. ¿sí? Cualquier número en complemento a 2, si yo quiero saber cuál es el número positivo que le representa, le calculo el complemento a 2 y vuelvo a obtener el número positivo. ¿Sí? Fíjense. Supongamos que yo tengo, no sé, ese número en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a 16. Eh, vamos a dejarlo ahí, así, así no se hace tanto. Tengo dos bits más. Ahí tengo un número que yo sé que está en complemento a 2. ¿Sí? ¿Este número es positivo o negativo? Es negativo. Eh, sí, sí, se puede desbordar. Siempre se desborda. Es un número negativo. ¿Cómo sé que es un número negativo? Porque el número es... Porque este bit está en 1. Eso me dice que es un negativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué número es? Bueno, para saber qué número es, le, le calculo el complemento a 1. O sea, a los unos los cambio por 0 y a los ceros los cambio por 1. Este sería el complemento a 1, y ahora le sumo un 1. O sea, 0, 0, si acá hacemos la cuenta, había 5 ceros, un 1, 3 ceros más, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Este número es el, si yo agarro este número, lo copio, me vengo a la calculadora, lo pego, y le pregunto quién sos, es un 1133. Por lo tanto, este número, ¿cuál va a ser? Va a ser un menos 1133. ¿Se entendió? Es decir, para pasar un número de positivo a negativo, le calculo el complemento a 2. Pero para saber qué número negativo es, porque digamos en este es fácil darse cuenta... Para pasar este número a decimal, ¿lo hacen cómo? Y lo hacen igual que como lo hicieron en el curso de ingreso. Yo ahora lo acabo de hacer con la calculadora para no estar dos horas con esto. Pero lo hacen igual que como lo hicieron en el curso de ingreso. 1 por 2 a la 0, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 5, más 1 por 2 a la 6, 7, 8 y 9 no, más 1 por 2 a la 10. Ahí tenés el número este. Este es un 1133, pero yo no quería ese, yo quería el complemento a 1. El complemento a 2. Entonces era el menos 1133. ¿Me siguieron? Un número positivo. Le calculo el complemento a 2, lo paso a su negativo. Lo que sigue se llama representación en punto flotante. La representación en punto flotante es un sistema de representación, eh, es el que ustedes conocen de C como, es, es como, como en los lenguajes de programación se utilizan. perdón, no quería levantar esto. Eh, en C es el tipo de datos float y el tipo de datos double, en realidad también, ¿sí? Este, es un tipo de datos que permite escribir números extremadamente grandes, es decir, con un montón de cifras, y números muy chiquititos también, es decir, números muy chiquititos, eh, con decimales, con decimales cuando digo números muy chiquititos me refiero a partes decimales muy, muy, muy chiquititas. Eso es lo que quiero decir. ¿Está claro? El mecanismo es exactamente el mismo, y la idea, bueno, lo que tiene acá a la derecha es una tabla que va mostrando en binario la cantidad de bits que hay que ir agregándole a un número para llegar... A un valor, ¿no? Entonces lo que yo digo es Digamos, la, la idea de esto era mostrar Cómo crece en binario muy rápidamente Fíjense que el número 17.179.869.184 Que es ese número que está acá abajo de toda la tabla Necesita 35 bits para ser representado Pero en realidad, este que parece un número muy grande No es un número muy grande Si, digamos, no es un número muy grande Depende para qué, ojalá tuviera esa, eso, ese saldo en mi caja de ahorro pero eh, y ahí me parecería un número muy grande, pero si lo pensamos, no sé, para claro, si lo pensamos, no sé, para contar estrellas, para contar células en una población, para contar muchas de las cosas en las que una computadora es de utilidad, ese número no es un número muy grande. ¿Sí? Entonces, en ese caso, o para contar, no sé, no sé, no sé lo que se les ocurra en números extremadamente grandes, existen otras formas, y una de ellas es la del punto flotante. La del punto flotante nace de esto, que seguramente lo conocen, ¿conocen la, la notación exponencial o la notación de ingeniería? Bueno, la notación de punto flotante, entonces, es la notación exponencial, es lo que en decimal es la notación exponencial. Fíjense que, el 8,5 por 10 a la 6 es 8.500.000, ¿sí? Y si yo hubiese escrito 8,5 por 10 a la menos 6, esta coma se hubiese corrido 6 lugares para allá. O sea, habría sido el 0,00000085. Prácticamente la misma notación, prácticamente la misma notación, solo que con un menos acá adelante, me permite poner un número grande o un número muy pequeño. Todo el mundo conoce, supongo, la notación exponencial... Este, y básicamente en eso se basa la notación de binaria en punto flotante. Con algunas particularidades. Como yo soy un ser humano, como yo soy una persona, escribir todo esto no es ningún problema. Ahora, si yo tuviera que escribir todo esto, bueno, eh, la notación en punto flotante a la parte de la base se la conoce como mantiza, o a quien multiplica a la base se la conoce como mantiza, esa es la base. Y ese es el exponente, ¿sí? Esas son las partes de un número expresado en flotante. La mantiza, la base y el exponente. Están expresados así, o se llaman así. Digo esto porque cada una de esas partes se va a guardar en un lugar distinto de la memoria, o en una parte de la memoria, adentro de un float, o adentro de un double, en un lenguaje de programación, o en una unidad de memoria cualquiera. Ahora bien. Si yo tengo que guardar toda esta información, supongamos que yo tuviese que guardar toda esa información en decimal, sí, y la tuviera que guardar en memoria, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, si yo ya me puse de acuerdo con todo el mundo, y yo ya sé que este número lo voy a almacenar en decimal, ¿qué sentido tiene guardar el por 10? Cuando lo escribo en, en lenguaje coloquial, digamos, cuando lo escribo en una, en una hoja, o cuando lo escribo para que ustedes lo lean, por ejemplo, ahora en esta... Eh, en esta diapositiva, escribir ese por 10 a la sexta hace que todo el mundo sepa de lo que estoy hablando. Pero si yo tengo que almacenar ese número en una memoria, ¿para qué voy a guardar el por 10? Si yo ya sé que va por 10. Guardo la mantiza, guardo el exponente y la base, ¿para qué la voy a guardar? ¿Me explico la idea? Si yo previamente me puse de acuerdo con todo el mundo que iba a leer ese dato, que la base era 10. ¿Está bien? binario, bueno, un número expresado en forma exponencial con el mismo formato que el anterior, pero en binario. que es en realidad? ¿Por qué lo pongo esto? ¿Y porque esto es lo que a mí me importa o lo que a mí me interesa? Lo que digo es, ¿para qué voy a guardar en la memoria este por 2? ¿Qué sentido tiene guardar este por 2? No tiene ningún sentido. Yo ya sé que la base es binaria, si todos los mundos los números se guardan en binario adentro de una computadora, o adentro de una unidad de memoria, mejor dicho. Entonces, Obviamente, esto es la mantiza, esto es la base y este es el exponente. Lo mismo que en decimal. ¿sí? Y fíjense que este número es básicamente. Bueno, esto que está acá es un 23. Este, número que está, este exponente es un 23. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero del, del, este, del sistema de, de notación exponencial. Esto les decía cuántos lugares había que correr la coma para sacarlo. Lo que digo es, esto... Do, si este número está escrito en binario, todo esto por 2 a la 23 es lo mismo que este número. ¿Está bien? Corrí la coma, 23 lugares para allá. Si hubiese sido negativo, el exponente este habría corrido la coma, 23 lugares para aquel lado. ¿Está bien? Esa es, esa es la notación exponencial. Bien. ¿Cómo se guarda entonces en una celda de memoria binaria... O sea, en una variable, un, este, un número en punto flotante. Primero, en el bit más significativo se guarda el signo. Aunque no lo parezca, los números en punto flotante se guardan en formato signo magnitud. Solo se guarda el signo. ¿Sí? En 8, este signo es el signo del número. Voy a volver para atrás. El signo este que está acá, este signo que está acá, no es el signo del exponente. Es decir, no es el signo que iría acá arriba, sino que es el signo que tendría el número acá adelante. Si esto fuese un menos 1,00000. Ese signo es el que se guarda acá. Y acá. Bueno, esto es un float, esto es un double. El float tiene 32 bits, se llama, en realidad se llama punto flotante de precisión simple, en la norma que lo, que lo genera, y esto se llama punto flotante de este, precisión doble. Después, el de precisión simple deja 8 bits para guardar el exponente. 8 bits y 11 bits para guardar el exponente, el de precisión doble. Y 23 bits para guardar la mantiza. Y 52 bits para guardar la mantiza, el de precisión doble. ¿Sí? Es decir, esto básicamente dice cuánto espacio guarda el de precisión simple y el de precisión doble para guardar el, la variable en la memoria. Primero supongamos que yo tengo que guardar ese número que está ahí arriba, que es el mismo de antes, la parte entera no se almacena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sabe que es un 1. Nadie guarda el 1 de ahí adelante, porque ya se sabe que es un 1. Se sabe que es un 1 porque como esto es binario, o vale 1 o vale 0. Y si valiese 0, corro la coma a tantos lugares como para que aparezca el primer 1. Esa es la idea. Y después el exponente 0, como dice ahí, se representa con un 127 binario y se utiliza un exponente desplazado. Lo que quiero decir es, este cero, este cero que está acá en azul, significa que el número es positivo, o sea, este un número que está acá es un número positivo. Este número que está acá de 8 bits, en amarillo, es un 150. ¿Por qué es un 150? Porque es un, es un 23, que es el valor del exponente, más... Un 127, que es lo que correspondería al 0, al exponente cero. ¿Sí? Y después, en naranja, está puesta toda la mantiza, sin considerar la parte entera. Por último, probemos otro ejemplo de un número con decimales. Supongamos que yo tengo ese número, el menos 85,25 en decimal. Primero lo paso a binario. ¿Cómo lo paso a binario? Igual que como ustedes pasaban a binario los, este, los números en el curso de ingreso. Pasan el 85 por un lado y pasan el 0,25 por el otro. Y el menos, por supuesto, sigue siendo el menos. Eso lo pueden probar después, lo pueden hacer. Luego, corro la coma hasta llegar al primer uno de todos. O sea, mi número era este. Corro la coma seis lugares hasta llegar al primer uno. O sea que este número es igual a este otro por 2 a la sexta. ¿Por qué por 2 a la sexta? Porque corrí 6 lugares la coma. Si yo al número expresado en exponencial le corro la coma 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelvo al número original. Y por último, a este 6, bueno ahí dice corro la coma hasta el primer 1, piripipi, y a este 6 le sumo 127 para que me dé un 133. Este es el exponente que voy a poner. Entonces el número ahora escrito en binario me pone un 1 adelante de todo. Este 1 es el del signo del número. Luego un 133 que es el exponente desplazado. Y luego toda la mantisa. La mantisa, fíjense que el número termina acá, se completa con ceros atrás. Bien. Primero, el 6, mi número original era... Vamos con las preguntas en el orden que me van apareciendo. Que me van apareciendo. Primero, ¿por qué le sumo 127? Le sumo 127 para poner un exponente siempre positivo. O sea, si mi exponente fuese menos 6... Mirá, vamos con un ejemplo. Suponete que yo tuviera el número en binario... 0,00000010001000100010001. Ese es mi número. ¿Sí? Ese número es igual a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares por 2 elevado... A la menos 7. ¿Eso lo entendiste? Excelente, ahí está. Bueno, la representación en punto flotante, entonces, para lo que está, es para representar números muy grandes o muy pequeños debido al amplio span que tiene el exponente. Es decir, como el exponente puede ir de 2 a la 127, hasta 2 a la menos 127, justamente por esto este, que les decía recién, entonces puedo poner números con muy, muy, muy grandes y números muy chiquititos. ¿sí? En el caso del punto flotante de precisión doble, el, eh, el exponente en lugar de tener 8 bits, tiene... 11, por lo tanto, como tiene 11, podemos ir desde el 1023 hasta el menos 1023. En vez de 127, es 1023 en el de doble precisión. Con esto, vamos a terminar con la primera parte, que es con la teoría de representación de números. Existe un tipo particular de entradas que se llama pull-up. Eh, básicamente es conectarle un resistor a una resistencia, un resistor hacia más B, hacia el 5 volt, pero por adentro del Arduino, y se la conoce como pull-up. Yo puedo a las, a las entradas, entonces, programarlas como entradas normales, entradas simples, naturales de Arduino, o programarlas como entradas de tipo pull-up. Para programar una entrada en Arduino, ¿qué tengo que hacer? Esto, que está acá. Bueno, esta es una imagen, no puedo copiar y pegar. Pero básicamente lo que tengo que hacer es, al pin, ¿sí?, Programarlo como entrada. Para configurarlo como entrada, la palabra clave, o digamos la, la palabra que tiene definida el preprocesador de Arduino, es input. Así como era. Bien, fíjense que la función es la misma que el otro día. El otro día usábamos pin mode, el número de pin, y le poníamos output, salida. Y ahora tenemos pin mode, el número de pin, y eh, lo programamos como input. Lo que sigue es que dice serial.begin, eh, se os explico dentro de un ratito nada más, para qué sirve o para qué se usa, espero poder abrir Tinker para poder explicárselo, si no, va a ser imposible explicárselo. Bueno, y después la función para leerlo, ¿sí? la función para leer el estado de un, de un pin es esta que figura ahí abajo, vamos a prender nuevamente el punterito láser, esta que está nuevamente acá abajo, que se llama digital read. ¿sí? Digital read lee el estado de un pin. Recuerden el otro día que la función digital write, ¿sí? era una función de tipo void, antes era una función void porque no devolvía nada, y donde nosotros poníamos el número de pin y a qué estado lo queríamos llevar, ¿se acuerdan? Decía que la función digital read es una función de tipo int, es decir, devuelve un entero. ¿Y qué, es ese, qué devuelve ese entero? Bueno, devuelve un 1 si el pin está conectado a 5 volts, y devuelve un 0 si el pin está conectado a 0 volt. Esa es la idea. Entonces yo de esa manera puedo saber el estado de un sensor externo, un sensor digital. Un sensor que me devuelve 5 volt en, un, en una situación y me devuelve 0 volt en una situación distinta. Por ejemplo, un sensor de presencia. Yo podría tener un sensor de presencia que tenga la capacidad de que si ve un determinado objeto, se ponga en 0, y si no ve el determinado objeto, se ponga en 1, y yo puedo saber si ese objeto está o no está. O, por ejemplo, un pulsador conectado como está en el circuito que ustedes ven ahí, funciona de la siguiente manera. Imagínense, fíjense, el cable rojo sale por los 5 volt y atraviesa, llega hasta la resistencia. La resistencia está conectada junto con el pulsador a un pin ¿sí? del Arduino, ahí, tiki, al 8, y del otro pin del pulsador, Va a GND. Ojo con el pulsador cuando armen el circuito, porque el pulsador tiene cuatro pines. En realidad tiene cuatro pines porque cuando ustedes lo sueldan en una placa, la idea es que no se caiga para ninguno de los costados. Es una cuestión mecánica de que tiene cuatro pines. Pero en realidad tienen que usar dos. Si yo agarro el Tinkercad, y los dos que tienen que usar tienen que estar como eso, fíjense. Si yo a ver agarro Tinkercad, van a ver que ¿ven? tengo el terminal 1. Ven que ahí aparece el terminal 1A y terminal 2A, o terminal 1B y terminal 2B. Lo que quiero decir con esto es que los terminales 2 están unidos entre sí por adentro, es decir, este pin y este pin es el mismo, y el 1 es este pin y este pin que está acá es el mismo. Por eso, o lo conectan como yo lo conecté acá, así cruzado, o conectan los dos del mismo lado, pero del mismo lado, así como lo conecté, ¿no? Este es el 1 y este es el 2. Si yo conecto este con este, no va a funcionar porque el pin por adentro es un cable, es el mismo pin. Esa es básicamente la idea. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo pulso acá, este se junta contra este. Y se hace un cablecito acá. Es como si apretara una tecla. Apretar este botón es apretar una tecla que junta este cable con este otro. Básicamente de eso se trata. ¿Sí? Ahora, cuando yo junto este con este, ¿qué tengo acá? Tengo Hasta acá tengo cero, ¿está bien? Porque está el GNC. Si yo pulso, este valor se junta con este valor y acá tengo un cero. Ahora bien, esto se los voy a mostrar así. Voy a, si yo quiero saber, voy a conectar el negativo del voltímetro... Y ahora lo que, lo que estaba por esperar que pase es esto, ¿no? Que se me acaba de colgar Tinkercad. Entonces no me deja. Lo que estoy haciendo es conectar. Voy contando lo que hago porque sé que a algunos les llega con retardo. Lo que voy a hacer es conectar el voltímetro al pin, al mismo pin del, del arduino. O sea, ¿qué quiero hacer? Quiero medir la tensión que está midiendo el pin del arduino. Todo el mundo ya ve, está viendo, el, espero ¿no? que todo el mundo esté viendo ya ahí el voltímetro que acabo de poner. ¿no? Fíjense que este voltímetro, el cablecito naranja está en el pinocho y el cablecito negro está en el GND. Por lo tanto, como yo acabo de programar al Arduino como una entrada, ¿sí? yo al Arduino lo acabo de programar como una entrada, el voltímetro va a medir exactamente la misma tensión que está midiendo el pin de entrada del Arduino digital. Cuando yo empiece la simulación, fíjense que ahí están midiendo 5 volts el voltímetro. Esos 5 volts que mide el Arduino, que mide el voltímetro, el pin 8 del Arduino, lo ve como un 1. Es un 1 para la entrada del Arduino. Y como es un 1 para la entrada del Arduino, esta función, si yo en ese momento en el que estoy leyendo un 1, le pregunto por el estado del pin 8, esta función devuelve un 1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, bien. cuando yo, fíjense, presiono el botón, ahí estoy con el pulsador presionando el botón, si ustedes vieran mi mano, estoy apretando el mouse, o el botón izquierdo del mouse, cuando aprieto, se pasa a 0. Cuando suelto, se pone en 1. Cuando aprieto, se vuelve a 0. Por lo tanto, el Arduino, o lee un 1, Ahí, o lee un 0 ¿Estamos de acuerdo? Bien. En estas condiciones, si yo me vengo acá, a mi código, ¿qué hace mi código en esta línea? ¿Quién se anima a decirme qué significa esa línea? Y dice if digital read 8 igual igual 0. Ya vieron if, ¿no? Eso es igual que c. La notación de eso es la misma que la de c que cuando yo presiono el pulsador, vos no, no me ves presionar a mí el, el, el, el, no me ves presionar el mouse a mí en el Tinker, en, porque no estamos acá, pero ahí yo no lo estoy tocando y estoy viendo un 1, o sea, los 5 volts. Si yo me vengo con el puntero del mouse al pulsador y lo aprieto, perdón, lo aprieto, ahí tengo un 0. ¿Está bien? Cuando aprieto tengo un 0. ¿Se entiende? Si el pulsador del pin 8 está en 1 Porque lee el 0 como un 1 ¿No? No, lee el 0 como un 0 Y lee el 1 como un 1 La línea esta Justamente Va a entrar a este IF Si en el momento Cuando se aprieta permite la corriente Es igual que un botón de un timbre Digamos cuando apretás, permite el paso de la corriente. Lo que pasa es que permite el paso de la corriente, pero yo lo no tengo conectado a, a, a GND, lo tengo conectado a, al cero. Entonces, cuando vos apretás el botón, exactamente, si permitir el paso de la corriente sería un cero, porque yo, fíjate en el dibujo, en el esquema, en el plano, que el negro está conectado al, al GND, que es el cero y cuando permite el paso de la corriente, me pone a cero el punto naranja. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Podría haberlo conectado distinto y que, que funcione con uno, pero eh, a nivel de, de sensado de, de pulsadores... Esto es más estable. Porque si vos censas por 1 en lugar de censar por 0, cualquier ruido eléctrico en la línea te puede censar como que apretaste el botón cuando no lo apretaste. En cambio el 0 es mucho más estable y por eso se lo usa más así que de la otra manera. Bueno, totalmente. Por eso yo no puedo preguntar directamente... Quiero agarrar el código. Por eso, que ah, dice, confundí el hecho de que cero es un false y uno es un true. Es cierto. Acá pasa eso. Justamente... Por eso yo quiero que entre cuando es false. Fíjate que pido que entre al if cuando el resultado es cero. No sé si lo ves ahí. Bien. Bueno, ¿qué hace? Lo, la primera línea que hay, ese delay de 300 milisegundos, eso es para que el. Para, digamos, para darme tiempo a soltar el botón. Porque ustedes no se olviden que el loop corre muy rápido. ¿No? Y loop corre muy rápido y cuando termina, pega la vuelta, loop es un, es un while infinito, ¿no es cierto? Del que no salgo nunca, recordemos eso. Por lo tanto, si yo me quedo con el botón apretado infinitamente, esta entra infinitamente en la función, ¿sí? Por lo tanto, este delay que tengo puesto acá se lo llama debousing, es un, un ciclo de, de, los pulsadores tienen mucho rebote, mucho ruido, y qué sé yo, y por eso se lo llama así, es una cuestión electrónica. Pero básicamente siempre que vos haces el sensado de una, la lectura de un pulsador, después tenés que esperar un ratito, para es como para darle tiempo al usuario a soltar el botón. Este tiempo es 0,3 segundos, prácticamente no te das ni cuenta, pero básicamente para eso es. Y este programa que hace, bueno, el programa lo único que hace es esperar esos 300 y sumarle uno a una variable. Después yo usé este serial.print, que ahora se lo voy a mostrar para qué sirve, que es para imprimirme el valor de A, es como para usarlo de debugger, para imprimirme el valor de A, y va aumentando en 1 cada vez que yo voy presionando este pulsador. ¿Sí? Esa es la idea. Imagínate que loop da la vuelta, ¿sí? Fíjate que loop es muy cortito. Pro, el programa arranca en el, después de la llave que abre loop y cierra después de la llave que cierra loop. Por lo tanto, cada vuelta de loop dura prácticamente nada, muy poco tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo, ¿en qué momento censo si estoy apretando el botón o no? En el momento en el que paso por la línea del if ese que está ahí. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tardo mucho en sacar el dedo del pulsador, es probable que el Loop pase varias veces por ahí antes de que yo apriete y suelte. Entonces, si antes de que yo apriete y suelte pasó más de una vez por ahí Loop, cuenta más de una vez que yo entré. Y yo apreté una vez sola. Mira, claro, porque el pro... eh, así es. Eh, lo que pasa es que un timbre tiene tiempos humanos. Y esto tiene tiempos de procesamiento de una máquina. Lo del teclado de la computadora es que... Acá tengo el mismo código. ¿sí? Yo voy a iniciar la simulación. Lástima que no sé con qué, cómo lo van a ver. Yo presiono una vez y por alguna razón ahí abajo del monitor en serie aparece un 1. ¿Eso lo ven? La idea es, imagínate que... Imaginate que el teclado se censara tan rápido que en el tiempo en el que vos apretaste una tecla y la soltás, censaste como que presionaste varias veces. Les quiero mostrar una cosa. Primero, este es serial.begin. Fíjense en setup, que hay una función que se llama serial.begin. ¿Sí? Entre paréntesis 9600. Eso inicializa un puerto serie, un puerto de comunicaciones serie. Ese puerto de comunicaciones serie que inicializa, en realidad, es nosotros lo vamos a usar como si fuese un debugger. Abajo del, del código, tienen una, un monitor, dice monitor en serie, si ustedes le hacen clic a ese monitor en serie, van a ver todo lo que se imprime ahí sirve para imprimir cosas por el puerto serie, para enviar cosas con el puerto serie. Más adelante lo vamos a ver como, digamos, como tema del día, entonces lo voy a explicar con mucho más detalle. Pero básicamente si ustedes hacen, este, como para usarlo, es en setup... es como, Sí, es exactamente para eso, se pueden conectar dos arduinos entre sí y hablan entre ellos... Eh, Así que esa serial.begin lo inicializa y después en loop está la serial.print que lo que imprime. Básicamente es para imprimir variables y ver sin parar el código que está corriendo. Abran el código. Fíjense que cuando abrís el código, abajo del código tenés un botón que dice monitor en serie. ¿Sí? Y cuando ese monitor en serie, cada vez que presionan el botón, va aumentando en uno. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Eso que va aumentando en uno, en realidad, si ustedes ven el código, lo que está pasando es que cada vez que loop pasa por el if, si yo en ese momento estoy leyendo o apretando el botón, si en ese momento estoy apretando el botón, ¿qué hace? Espera 0,3 segundos, aumenta en 1 una variable A y la imprime. ¿Ven que ahí abajo dice serial.printlna? Bueno, esa línea imprime el valor de la variable A. Si yo en lugar de la variable A, ahí adentro de los paréntesis, escribo hola entre comillas, la palabra hola entre comillas, cada vez que aprieten el botón se va a imprimir la palabra hola ahí abajo. El else lo puse porque si en algún momento tengo el vicio de que cada vez que escribo un if, escribirle el else. Pero sí, el else no hace nada, evidentemente, ¿no? Dice A igual a A. El else no hace nada. ¿Está bien? Bien. Fíjense de, de comentar la línea que dice delay 300 corran el código de vuelta y aprieten el botón, van a ver lo que pasa. Van a ver que crece o imprime un montón de veces el valor de la variable A y siempre se va incrementando en uno. Eso es porque es la cantidad de veces que el código pasa por ahí entre, entre que ustedes apretaron y soltaron el botón, ¿está bien? Bien, para eso se usa ese... Delay. En realidad, dependiendo del circuito y, del, y de un montón de factores, puede ser que ese delay sea más largo o más corto. Hay otras maneras de resolverlo, eso, porque el problema que tiene esa manera de resolverlo es que el programa se queda sin hacer nada un montón de tiempo. Está, la mayoría del tiempo este código está en ese delay. Y como ahora es un programita que no sirve para nada o que no hace nada, no es un problema. Pero cuando hagamos este códigos más complejos, quizá esos 300 milisegundos parados ahí hacen que sea bastante, eh, bastante lento todo, el, todo el, el tema. O cuando tengo un montón de botones. Ya vamos a ver otros métodos para resolver esa situación. No sé por qué, pero el circuito me recuerda a un botón antipánico, me dicen por acá. Bueno, eh, no sé, no sé. No, la verdad que no sé qué contestarte Pero tranquilamente no Vos con ese botón puedes hacer cualquier cosa Disparar una alarma, disparar cualquier cosa El botón de 5 volt El de 5 volt Y la resistencia, ¿para qué está eso? Fíjate que el problema cuál es En realidad los 5 volt Es porque yo quiero o leer 5 volt O leer, le estoy contestando Profe, ¿en ¿dónde se supone que tengo que ver eso que comentó? Vamos por parte a ver Primero, ¿qué función cumple el pin de 5 volts y la resistencia? La entrada, o yo leo 5 o leo 0. ¿Sí? O leo un 5 o leo un 0. Este, este, Estamos prendiendo LED. Acordate que es clase 2, ¿no? Pero tranquilamente vamos a poder hacer algo de eso. Por ejemplo, conectarlo en un sensor Bluetooth y salir por Bluetooth, o por Wi-Fi, pero, pero tranquilamente se puede hacer algo así. O mensaje de texto... ¿Sí? ¿Qué función cumple el pin de 5V y la resistencia? En realidad, el pin 5 volt y el pin de 0, yo la resistencia podría no ponerla, si yo, o, o a media podría no ponerla. Si yo no pongo la resistencia y el pin rojo y el rojo, que es el 5V, está conectado directamente al pin 8, leo un 1. El problema es que cuando aprieto el botón, estoy digamos, cortocircuitando el 5 volt con el GND o sea, el 1 con el 0 estoy haciendo un cortocircuito entonces justamente la resistencia está para eso está para cuando yo presiono este botón y estoy haciendo que el naranja se transforme en 0 volt no se me produzca un cortocircuito para eso están este, el pin de 5 volt y la resistencia en este circuito espero haberte contestado eh, sigamos ¿Cómo podríamos conectar esto con un sistema de notificaciones? Bueno, eh, como te decía, ¿no? en algún momento a esto le podemos, a esto le podemos poner o, un, eh, o un, este, una plaquita Bluetooth o una plaquita Wi-Fi. Eh, bueno, para entrar a WhatsApp tendría que ser por Wi-Fi para poder entrar a una red, pero podría ser también una, una placa de celular este, tipo 3G o 4G y conectarse por ahí y, y mandar mensajes de ese estilo. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto se puede hacer. ¿Me vienen siguiendo? ¿Seguimos? Así todo, existe un tipo de entrada. En realidad no es un tipo de entrada. Con todas se puede hacer. Programarlas como input-pull-up. ¿Qué es programarlas con input-pull-up? ¿Ven el circuito que está a izquierda de lo que acabo de pasar? Bien. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? No está la resistencia con los 5 volts. O sea, en el anterior, que es este. Yo por afuera le tengo que poner la resistencia con los 5 v Y le digo que es una entrada. Normal. Pero, si yo uso una input pull up, que es eso que está ahí, ¿sí? El Arduino, él solito, pone la resistencia conectada a los 5 volts internamente. Lo hace... Lo hace por hardware, digamos. Lo hace electrónicamente adentro del microprocesador del Arduino. Es una particularidad, una característica del micro de Arduino. ¿Sí? ¿Por qué existen las dos? Bueno, porque en un pulsador no hay problema. Se puede ponerle con, con pull-up o sin pull-up. Entonces, ¿cuál voy a usar? Y uso la de pull-up porque me ahorro componentes, me ahorro circuitería, me ahorro un montón de cosas. Pero existen otro tipo de, de sensores que no soportan ponerle un pull-up. Entonces, en, para ese caso, tendría que usar una entrada normal. Si ustedes agarran el, el proyecto de Tinker que se acaban de copiar del mío, sí, le, cort, le sacan la resistencia. Vamos a cerrar el código. Le sacan la resistencia. Perdón y a la entrada la ponen como pull-up, es agregándole un guión bajo pull-up, como se ve ahí en pantalla, espero que lo estén viendo, van a ver que el código funciona exactamente igual. ¿Por qué funciona igual? Bueno, porque la resistencia esa que yo antes tenía, es Arduino el que ahora la está metiendo, digamos, por adentro al circuito. Bueno, ese es un tema, ¿no? El pull-up, por ejemplo, o sea, ¿qué cantidad de corriente puede pasar por acá? Bueno, 5 volt dividido mil ohm, o sea, por acá pueden pasar 5 mA. ¿está bien? Cuando yo presiono el botón, los 5 volts aparecen sobre la resistencia. 5 volt dividido mil ohm, eso me da 5 mA. El pull-up de Arduino es de 20.000 ohm, entonces la corriente es mucho más baja. Si es un pulsador no pasa nada, porque esa corriente muy baja igual le sirve al, al pulsador para funcionar. Pero en, en otros equipos, ese pull-up no sirve, entonces hay que ponerle un pull-up externo. La resistencia que yo acabo de poner con el cable en rojo no deja de ser un pull-up. ¿Hay más preguntas? Bueno, seguimos un pasito más. Ya estamos prácticamente liquidando. Fíjense que acá yo los pulsadores los puse todos con la entrada tipo pull-up, es decir, ninguno tiene la resistencia, ¿ven? La idea es la siguiente, al circuito de la semana pasada le agregamos tres pulsadores. ¿Cómo funciona esto ahora? Uno con un reset. Este botón, aprietan ese botón y, el, y la cuenta se va a cero. Aprietan este botón y la cuenta aumenta en uno. Aprietan este botón y la cuenta disminuye en uno. Si la cuenta llega a 9 cuando aprietan el de subir tiene que ir a 0 y cuando aprietan el de bajar por supuesto a 8. Y si la cuenta llega a 0 y presionan el de bajar tiene que ir a 9, es decir, es cíclico, pega toda la vuelta. ¿Sí? Yo puedo subir de 0 a 9 y después de 9 vuelve el 0 o puedo bajar de 9 a 0 y después del 0 vuelve al 9. Y el botón de reset siempre pone la cuenta en 0. ¿Sí? Y Como segunda, este. Bien. El primero es obligatorio. El segundo, después lo vamos a ver con mayor detalle, si se le animan solos mucho mejor. El primero, digamos, es, es la tarea de la clase. El segundo, que todavía no lo subí, pero es el que están viendo en este momento en la diapositiva, es lo mismo, pero con un contador de dos dígitos. O sea, que va de 0 hasta 99 y desde 99 hasta 0. Fíjense qué cambian esto. Fíjense que los 7 dígitos, siete, las 7 siete salidas para los 7 LED se comparten, están compartidas. Y con el pin que está abajo en el circuito con el común yo me voy a dos salidas también, a 4 y a 5. Con esas dos, yo elijo cuál se prende. Si yo pongo un dígito acá, en las salidas, y elijo cuál se prende, prendo uno o prendo el otro. Prendo uno o prendo el otro. Como loop está permanentemente girando y yo voy muy rápido, parece que estuviera siempre prendido los dos. Si le sale el primero y se aburrieron, el segundo está aparte, ¿no? Esa es otra tarea dice contador de dos dígitos con tres pulsadores, que ya lo voy a estar poniendo en este preciso momento. La tarea, la de contador de un dígito con tres pulsadores, esa es la tarea. La otra no es obligatoria, es por si están demasiado aburridos y ya se terminaron todas las temporadas de la serie que están viendo. De cualquiera de los dos y de cualquiera de los temas, por supuesto, me pueden consultar.